martes de la semana 26 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículos del 51 al 56. Cuando Dios se acercaba el tiempo en que tenían que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén, envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que ellos se acaben con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, y, Señor, Señor Jesús. Jesús. Aquí empieza el viaje de Jesús a Jerusalén. Dice que tomó la firme determinación de ir a Jerusalén donde residen esas autoridades para enfrentarse ahí, denunciarles en su cara el daño que están haciendo al pueblo y a la religión. Esta opción de Lucas muestra la relevancia que le da a la ciudad de Jerusalén, pues el relato evangélico se inicia en el templo de Jerusalén y culmina en esta. Y Jesús lo afrontó con tanto atrevimiento como libertad, poco a poco va quedando más solo, pero Jesús no es víctima de los acontecimientos.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 sino que asume libremente para cumplir la voluntad del Padre. Para ir a Galilea a Jerusalén había de pasar por Samaria, aunque Lucas presenta a Jesús en buena relación con los samaritanos. Aquí se destaca el rechazo, presagio de la muerte en Jesús en cruz, en la que terminará la vida del Mesías. Por ser judío, Jesús y los suyos no fueron alojados por los samaritanos, menos aún si se encontraba en Jerusalén. Cuando algo nos sale mal o cuando experimentamos el rechazo por parte de alguien, reaccionamos como Juan y Santiago cuando alguien no nos hace caso o nos lleva a la contra, la violencia no puede ser nuestra respuesta al mal. Jesús es tolerante. De momentos dice que se marcharon a otra aldea como hacía Pablo cuando le rechazaban la sinagoga y se iban a los paganos, o cuando le peleaban en una ciudad y se marchaba a otra. Si aquí no nos escuchan, vamos a otra parte y seguiremos evangelizando allá donde podamos. Que el Señor los bendiga.